Continuando con el módulo de rectificación de media onda, no controlado, vamos a ver cómo trabaja un rectificador con carga resistiva. Comencemos. Entonces tenemos en la figura un puente rectificador no controlado, con carga resistiva tenemos la fuente, el diodo y mi carga, que en este caso una resistencia. La fuente de tensión con la que vamos a trabajar Raíz de 2b seno omega t, siendo b el valor efectivo de la fuente de tensión. Entonces, como tenemos un diodo, tenemos que definir primeramente cuánto es el ángulo de encendido y cuánto es el ángulo de apagado. Entonces, la condición de encendido de un diodo es tensión anodocato mayor que tensión de ruptura, en este caso que es cero. Entonces, como tenemos una alimentación sinusoidal, el diodo se encuentra polarizado en directo, es decir, anodocato mayor que cero, en el semiciclo positivo de la fuente. La condición de apagado, es decir, en este caso, el ángulo alfa, coincide con el cruce por cero de la onda de tensión, es decir, alfa igual cero. El ángulo de apagado depende de que la corriente pase por cero. En un circuito resistido, la corriente tiene la misma forma de onda de tensión dividida entre la resistencia, o sea, el único que cambia es el factor de escalamiento. En este caso, la corriente pasa por cero en el cruce por cero de la sinusoidal, es decir, en el ángulo pi. Recuerden que alfa y beta deben ser distintos, si no gamma da cero, si gamma da cero significa la componente nunca estuvo cerrada. Entonces tenemos que la corriente entre T alfa y T beta, es decir de 0 a beta, obedece a la ecuación raíz de 2b seno de omega t sobre r, que es la ecuación 2. La corriente pasa naturalmente por cero en, dos pro, en todos los múltiplos de pi. 0, pi, 2pi, 3pi. Como la componente solamente permite conducción en el semiciclo positivo, solamente me quedo en el semiciclo positivo, es decir que solamente tengo dos cruces por cero. 0 y pi. En nuestro caso nos vamos a quedar con el cruce por pi, ya habíamos comentado en la lámina pasada que alfa y beta deben ser diferentes. Entonces el próximo cruce por cero después de descartar la solución trivial que es beta igual a alfa. Es que beta valga radianes. Eso me origina la forma de onda que tenemos en la figura. La tensión en la carga es igual a la fuente mientras el diodo esté conduciendo. Es decir de cero a beta. Y después es cero. La corriente solamente existe cuando el diodo está conduciendo entre cero y beta. Y la corriente en este caso tiene la misma forma de onda de la tensión escalada entre la resistencia. Teniendo la forma de onda podemos calcular tensión media, corriente media, corriente efectiva, tensión efectiva. Que me van a permitir calcular el factor de rizado. Que recuerde que es la función de mérito que me permite saber qué tan bueno o qué tan malo es el proceso de conversión de alterna a continua. Entonces, la tensión media, aplicamos la definición, 1 sobre el periodo, en este caso la onda se repite cada 2 pi radianes, la integral desde el ángulo encendido hasta el ángulo de apagado, de la forma de onda de tensión de la fuente. Si desarrollamos la integral, esa integral va a dar la respuesta que vemos en la ecuación número 3, Raíz de 2b sobre pi. Es decir, el pico de la fuente entre pi radianes. En esta gráfica vemos el contenido armónico. Desde el valor medio, la fundamental, que es la armónica 1, segunda armónica, cuarta armónica, sexta armónica. Debido a que la función tiene simetría par, en este caso. Tanto el contenido armónico como tensión es similar al de tensión como el de corriente, puesto que las dos presentan la misma forma de onda, la única diferencia es la escala entre una y otra. Vemos que la gráfica está en por unidad del valor efectivo de la forma de onda. Podemos calcular la corriente media a partir de la aplicación de la definición 1 sobre el periodo, la integral de alfa-beta de la expresión de corriente. Eso nos va a originar. Que la expresión de corriente media es raíz de 2b sobre pi r. Es decir, la tensión media sobre la resistencia. Que es lo que habíamos visto en el módulo de análisis de circuitos mediante series de Fourier. La tensión efectiva en este caso, como conocemos la función, podemos calcularla de acuerdo a la definición. La raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de la integral de alfa-beta de la función de tensión sobre la carga al cuadrado. Desarrollando esa integral vamos a obtener como resultado que la tensión efectiva del puente sobre la carga es directamente el valor efectivo de la fuente sinusoidal entre raíz de 2, es decir, B pico sobre 2. La corriente efectiva da exactamente el mismo valor, porque tenemos la misma forma de onda, solamente escalado en el valor de la resistencia, es decir, B entre raíz de 2 R. Teniendo el valor medio y el valor efectivo, podemos calcular el factor de rizado. Recordemos la definición de factor de rizado. Raíz cuadrada del valor efectivo al cuadrado, menos el valor medio al cuadrado, entre el valor medio. Entonces si realizamos, la, la, sustituimos los valores de tensión media y tensión efectiva, o de corriente media y corriente efectiva, puesto que los dos dan la misma relación, vamos a tener que el factor de rizado es el que aparece en la pantalla por la ecuación número 7, donde ese factor si desarrollamos, dado que se simplifican las tensiones, da aproximadamente 1,21. Es decir, que esta rectificación dista de una rectificación ideal en 121%. Entonces con esto hemos analizado el puente con carga resistiva. En este caso, tanto la tensión como la corriente tienen el mismo comportamiento, únicamente quedan escalados por la resistencia. El factor de rizado en este caso es de 1.21, es decir, distamos de, de una rectificación ideal 121%. Los, los invitamos a continuar viendo los siguientes temas. En el próximo tema vamos a analizar cuál es el comportamiento cuando la carga presenta contenido inductivo, es de la forma resistivo-inductivo. Gracias por su atención.